Ah. Sí. Ah. Nah, nah, y nah, nah, nah, nah, nah. Me ve y se estrella. Sabe que a mí no me gana, no puede conmigo, solo es doncella. No me va a ganar porque si me ve ahora se atropella. Vuelvo a vivir el interior y por eso piensa que es una estrella Cuando hagan un edificio en la luna le van a poner el nombre del que puso la huella Yo fui el primero vos no, si fuiste el segundo problema pa' Houston Pon el otro punto decímelo vos que pusiste el Big Gusto Ya a punto quedó, si lo vio fue por celo, ahora está a punto caramelo Yo si su apunto soy certero, después que la punto se va el suelo puede, no tiene dotes, no sabe cómo hacer y él es una mecha, pero yo voy a hacer que explote. ¿Quieren que le enumere todos sus dotes, saberse chistes cordobeses y disfrazarlos como acotes? Oh, shit. ¿Qué es? Yo si rapeo causo emociones. Él si rapea, cuenta comparaciones. Que todos sabían y que ya estaban en canciones. Sigo. Los míos son solo puras improvisaciones. Y tus ojos se van a volver siberianos porque como tu pelo te lo voy a cambiar de colores. Ah, no me jodes, tú sabes el Jugó conmigo y quedó gay over. Que no me estorbe, llegó el rey. está la ley y vos estás al borde. Estoy es y yo ya lo sé. Perdiste la sí. fe en tu propio nombre. Si hablaste, quedas al pie. Siempre fui noble y te di el todo sí, ¿no? sí, Una más, más. una, una más. más. ¿Por qué que destruya su vida con una pierna? Menos le gane, no cao porque le hice la grucha. Oh. Me queda una y ese sí. corte fue mejor. Espero que lo escuchas. Porque la mesa la pagué el no fue más que una bombucha. ¡Sí!